Las últimas tres quincenas o cuatro ya nunca llegó el pago, nos decían que después y que después y que ya casi y jamás llegó el pago, hasta la fecha. Entonces hasta el día de hoy no pudimos conseguir ayuda más que Right Center que nos han guiado de una forma como podemos hacerlo. La compañía me debe cerca de mil dólares. Fue un robo, a final de cuentas, con apoyo de amigos, familiar, pidiendo prestado. Y así fue como poco a poco, hasta el día de hoy seguimos viviendo dinero. Habló el dueño directamente por mensajes de texto, me pidió que retirara el abogado que estaba ayudándonos. Eh, fue un, el único abogado que le ayudó. que lo retirara si valoraba mi trabajo y si quería seguir trabajando.